Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Los Jillas. Bien, hasta ahora, con la visita de, del canciller Lavrov a Venezuela, um, se han dado ya tercera reunión. Primera con Iván Gil, nuestro canciller. Segunda, y hubo un momento bien bonito, pues, este, una visita que le hizo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Elsi lo está esperando y dice, dice la noticia, una emboscada bonita, dice la vicepresidenta de Venezuela... Sorprende a la con una emboscada entre risas. Antes de. Antes de su reunión, ¿no? Aquí está más o menos. En esta creo que está. Voy a ver si la puedes enfocar acá, papá. hazme el favor. Cuando la tengamos enfocada. Enfócala ahí mismo, ahí mismo. Está bien. Está es rapidito, son 18 segundos. Este, pásalo, güey. Pómelo allá. Enfócalo. No, no, enfoca bien, papá. Ahí va, ahí va. Enfócalo, enfócalo bien. Ok, ahí va. Va entrando. ¡Ajá! Sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí. Y tengo la ligera impresión... Tengo la ligera impresión de que ahí estaba Delsi hablándole en ruso. Tengo la ligera impresión. Eso me, me sorprendió también. ¿eh? Este, Pero bien bonito, ese es muy, muy venezolano. Pues, ajá, ¿cómo están? Esto es muy venezolano, ese es muy bonito. Y Lavrov se, se divirtió con esa, ese momento de intimidad. De intimidad con nuestros, nuestros aliados, con, con los compañeros rusos. En este caso, con el canciller Lavrov. Y más tarde, ahora mismo, y estamos pendientes de una de unas declaraciones, ahora mismo se está llevando a cabo una reunión entre el canciller Lavrov y el presidente Nicolás Maduro. Estamos muy pendientes, si, si ustedes ven que cortamos un, un video, este, sin problema ninguno, vamos a un pase de inmediato a Miraflores, para y pendiente allí, Guerrero, por favor, pase a Miraflores, porque se van a dar las declaraciones entre el canciller, es lo más probable, entre el canciller y el presidente Nicolás Maduro. En la reunión con Iván Gil se, se establecieron los siguientes puntos. Rusia y Venezuela compartimos todos los principios de la Carta de las Naciones Unidas, que es la libre determinación de los pueblos, el respeto a la soberanía de los pueblos. Hemos venido trabajando para consensuar y coordinar la posición que tenemos como países en los foros multilaterales, como es la defensa a los principios de autodeterminación, de soberanía y de paz mundial. ...nos hemos comprometido a seguir avanzando sobre todo en el aspecto energético... ...en el aspecto financiero y en los aspectos comerciales... ...para incrementar la importación y la exportación de alimentos. Ha sido una reunión muy fructífera y vamos a seguir trabajando... ...para reforzar estas relaciones entre dos socios estratégicos... ...como la Federación Rusa y Venezuela. Estas son las declaraciones, los puntos más importantes... De las declaraciones hechas por Iván Gil. Eh, en el caso de la fue un, un poco más extenso... ...la rueda de prensa duró cerca de 30 minutos... Venezuela es uno de los socios más fiables de Rusia. Las relaciones se basan en la cercanía conceptual de enfoque sobre los principales temas de la agenda global. Venezuela, Cuba y Nicaragua son países que eligen su propio camino. Es necesario aunar esfuerzos para contrarrestar intentos de dictado, chantaje y presiones ilegales de Occidente. Nosotros junto a Venezuela somos parte de un gran grupo de Estados que abogan por la democratización de las relaciones internacionales basándose en el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas. Nuestra tarea es garantizar que la Carta de las Naciones Unidas se aplique en su totalidad, que el derecho a la autodeterminación no se elimine cuando convenga a Occidente. Discutimos, como se puede esperar, que a Kiev le importan los intereses de los residentes de Crimea y del sureste de Ucrania. Los amos occidentales de Kiev exigen al régimen de Zelensky la devolución de estos territorios por la fuerza. Este es... ...lo que se desprendió ahora mismo, eh... ...Labrov se reúne con Maduro en el marco de su visita a Venezuela... ...esta es una noticia caliente de RT en español... ...una noticia caliente está en este momento, ¿no? Estaba revisando ahora mismo, está, estaba viendo... ...pero es la última, la última que tenemos... ...ya hubo un video por allí en donde se estaban... ...estaban sentados el presidente Nicolás Maduro y el canciller Labrov hablando... ...de todos modos vamos a ver parte de las declaraciones que dio Labrov y que dio Iván Gil... ...en el marco de la reunión con de los dos can, de ambos, ambas cancillerías. Rueda. Ya tenemos acá noticias última hora, o sea, esperando siempre estamos esperando por, por, por un pase que se va a dar a, al Palacio de Miraflores... ...pero ya tiene noticia en RT, Lavrov le transmite a Nicolás Maduro una invitación de Putin para visitar Rusia... Eh, Sergei Lavrov se reunió este martes con el presidente venezolano Nicolás Maduro... ...en el marco de su visita al país latinoamericano... ...y le, en, le entregó una invitación personal por parte del presidente ruso Vladimir Putin... ...para visitar Rusia en cualquier momento. Durante el encuentro en el Palacio de Miraflores en Caracas... ...Lavrov y Maduro revisaron cuestiones sobre la cooperación bilateral... ...en el ámbito político y comercial entre ambos países. Por su parte, el mandatario venezolano destacó que sabe... Lo fructífero que fue el trabajo de Lavrov en Brasil y ahora en Venezuela. De aquí, este, la Abrop, el canciller de Lavrov va, va a visitar Cuba y Nicaragua. Está escogiendo los países del eje del mar. Y dice dice el presidente Nicolás Maduro a Lavrop, le dice, avanzaremos el trabajo en temas que nos unen. ...le dijo al diplomático ruso... ...siempre te veo moverte por el mundo... ...y siempre con la verdad... ...agregó... Está, ...está bien interesante esta gira... ...está en el marco... ...no solamente de la pasada visita que hizo Lula... ...que molestó muchísimo al gobierno norteamericano... ...la visita de Lula a China... Eh, ...Labroz vino... ...se entrevistó con el canciller... ...y con Lula acá en Brasil... ...luego viene a Venezuela... ...lo que es la visita actual que tiene... Eh, la, ...la agenda actual que está cumpliendo en Venezuela... ...primero con Cancillería, Vicepresidencia... ...y Presidencia de la República... ...de aquí va a Cuba o Nicaragua... ...suponemos que es Nicaragua primero, ¿no? Pero es bien interesante... ...porque está en el marco también de una visita que está haciendo... ...no muy agradable como esta... ...la jefa del Comando Sur... Laura Richardson se presentó en Argentina y volvió a repetir la misma receta que tienen los americanos... ...o que piensan los americanos hacia Latinoamérica. Que es que nosotros tenemos el litio, que supuestamente dicen ellos los gringos que eso es de ellos... ...y que eso no puede ser de otro país, pues, o sea, eso no es nuestro, es de ellos. este Que Bolivia tiene el litio, que este uh, Venezuela tiene oro, de hierro y petróleo... Eh, ...Brasil tiene tal cosa, entonces que no pueden permitir... ...fíjense bien, vean la, la, la, la retórica entre las dos, las dos posiciones... pues, ...entre lo que es la multipolaridad y lo que es el imperialismo norteamericano. Pues, Laura Richardson no fue a presentarse a, in, a, a Argentina... ...no se fue a presentar a decir, mira, vale, vamos a, vamos a conversar, vamos a dialogar... ...vamos a un, a, una, a un encuentro diplomático, no, no, no. No, fue... ...a amenazar. De hecho surgieron por ahí... ...que se si habían invitado a la... ...no sé, a una de las de la, del gobierno de, de Fernández... ...entonces la del gobierno de Fernández dice que ella... Que, no es, ...que eso es mentira... ...que Laura Richardson nunca le extendió ninguna invitación... ...que ella no fue... ...que tal, que patatín, que patatán... ...lo que hizo fue la señora Laura Richardson... ...fue amenazar... ...tal cual como han amenazado a Lula... ...después de su llegada... ...de la República Popular China, ¿verdad? Y con respecto a eso vamos a ver este video que es Lula en China. Esto está ardiéndole al mundo imperialista, ¿no? Al mundo a occidente, a lo que llaman ellos, pongámoslo así entre comillas, el mundo libre. Le está ardiendo, le está ardiendo, y muchísimo. Porque entre otros acuerdos, creo que es uno de los más importantes, es que todos los países... ...que están en este momento apostando a la multipolaridad, están apostando también a que se desdolarice la economía mundial. De hecho, una de las conversaciones que se sostuvo hoy con el canciller Lavrov fue la utilización del MIR... Del, del, ...de la tarjeta para turistas que vengan eh, de Rusia para acá y, y utilizar el sistema, que es un sistema paralelo al sistema SWIFT del Fondo Monetario el Banco Mundial... ...de pagos, se utilice el sistema que está implementando Rusia y China. Es otro golpe para los gringos. Otro golpe. Pero vamos a ver a Lula en China. Rueda. Miren. decía mi padre... ...que eso no se queda así, eso se hincha. ¿Ah? Les voy a explicar algo. Esta posición de Lula... ...es peligrosa para, para, para Lula, al gobierno que está actualmente en Brasil. Ellos están tratando de recuperar lo que destruyó Bolsonaro. Y Bolsonaro estaba arrodillado al imperialismo norteamericano. Siendo un país de los BRICS y siendo presionado por, digamos, por el sector privado... ...que también participa del BRICS, cosa que no pudo... ...definitivamente romper Bolsonaro... ...Bolsonaro pudo haber... Eh, ...solicitado la salida del BRICS... ...pero no pudo... ...ahora, políticamente hablando... ...la visita de Laura Richardson... ...es el anuncio de tempestad en América Latina... ...esa visita de Laura Richardson a Argentina... ...uno se pregunta aquí rápidamente... ...son, son preguntas que uno tiene que hacerse... ...Laura Richardson va a Argentina... ¿Quién la invitó? Laura Richardson no se va a presentar en Venezuela. Ni a Balazo, ¿verdad que no? Ni en Cuba, menos. En Nicaragua, absolutamente no. Entonces la pregunta es, ¿por qué se permite un gobierno... Primero la injerencia, porque la señora llegó haciendo declaraciones otra vez en contra de Latinoamérica. Es una amenaza, es la amenaza inicial. ¿Por qué? Porque hay rebelión, hay rebelión por toda América Latina. América Latina no va a dejar, y yo no estoy hablando de Venezuela nada más, ni de Nicaragua, ni de Cuba, ni de Brasil, no. Yo estoy hablando de otros países aquí, incluyendo Chile, que ya decir, que tienen relaciones con China... ...comerciales, y es posible que tengan relaciones comerciales también con Rusia... ...porque las tenían antes de que el imperialismo norteamericano... ...comenzara con la guerra este, económica contra China y contra Rusia... ...sobre todo contra Rusia, aparte de ir acercando la OTAN... ...y todo lo que nosotros conocemos ahora con el conflicto en Ucrania. El tema es que, yo lo vengo diciendo, se va a calentar la zona... Laura Richardson, del Comando Sur, no va a Argentina por, por ir. Eso es... sería bien... seríamos bien ingenuos. Yo creo que el ingenuo lo dejamos hace tiempo atrás. O, o, o lo pendejo lo dejamos atrás hace tiempo y rato. ¿Eh? Pero obviamente hay que cuidarse. El caso de Lula... Nosotros de... de afortunadamente Lula incluso con este, este intento de golpe de Estado que hubo... ¿eh? ...en donde estuvieron involucrados militares... ...que eran aliados de, de Bolsonaro... ...yo espero que el pueblo brasileño también salga adelante, ¿no? Ahí se hicieron avances sociales dentro del, de lo que pudo hacer Lula... ...lo que pudo hacer Dilma... ...se hicieron avances sociales que llegó Bolsonaro y los borró de un plumazo... ...igual como pasó con Cristina y con Néstor Kirchner en Argentina... ...se hicieron avances sociales, avances en materia social... ¿Eh? en economía y avances en materia social, y al llegar Macri todo lo destruyó en el, periodo de tiempo, en el periodo de tiempo que estuvo. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando? Lamentablemente, que hay que prepararse. La ingenuidad la tenemos que dejar echar un lado, de verdad, la ingenuidad. La ingenuidad a veces es suicida. Estados Unidos no se va acá tranquilo. Estados Unidos está boqueando y los que están boqueando son más peligrosos, los tigres heridos son más peligrosos, serán de papel y todo lo que ustedes quieran, pero los tigres heridos son peligrosos cuando están heridos. Y sobre todo cuando son cuando la arrogancia no les, no les, deja, no les deja ver cuál es su rol ahora en el mundo. El BRICS acaba de, de superar en economía al, a, al sistema económico del hegemón, del fondo monetario. El BRICS. Hace 10 años. Nosotros hablábamos del BRICS hace 10 años. Y era como una quimera, ¿sabes? Uy, ahí viene avanzando el BRICS. Yo recuerdo que en más de una oportunidad dije... ...hay que voltear a ver lo del BRICS. A verlo. Era la unión entre Brasil, Rusia... ...primero inicialmente era Brasil, Rusia, Rusia Brasil, China... Y, ...y Sudáfrica, creo. No, Sudáfrica entra luego. Pero... Eso ya, ya se veía venir, ya se veía venir, hay un plan, había un plan hasta el año 2025, que todavía no se ha terminado de cumplir y ya pareciera que se cumplió, de el, la, la hegemonía del, de la economía china. Ahora avanzando con la multipolaridad, avanzando en África, pues, y, y, y lo que es peor es que los países eh, lacayos del imperio siguen viendo a África, siguen viendo a Latinoamérica como sus países. ...como, la, la, como um, los hemisferios que tienen que estar arrodillados al imperialismo norteamericano... ...y eso no va a pasar, no va a pasar. Fíjense, ya pues, sale el alivio que uno siente cuando deja a Lavrov y a Iván Gil... ...hablando de la posibilidad de empezar a hacer los pagos a través de un sistema... ...similar al Swift, pero que no tiene nada que ver con el SWIFT. Es decir, con un sistema confiable donde, donde uno pueda pagar vas a pagar por mercancía o por intercambio de mercancía. <coughs> Perdón. Y que <coughs> no exista el riesgo de que te, de que te lo bloqueen. Eso es para nosotros un avance enorme. Porque es para superar lo que es las acciones de, de bloqueo. Por ahí van a hacer un artículo. Yo después que lo hagan, entonces tiro el chiste de mi querida amiga Carola, Carola Chávez. este Yo voy a esperar a que ella lo diga. Yo, yo le dije, haz el artículo, pero ella, ella me contó más o menos cómo iba a ser el artículo. le dije, no, hazlo yo después, te, yo lo leo, lo leo cuando lo hayas hecho. Carola me hizo una analogía que es muy buena. pues no se las voy a contar porque estaría, te, le estaría tirando, chivateando el, el artículo a Carola. No, hoy estuvimos hablando allí. Antes de, de pasar al próximo video, quiero enseñarles algo. Eh, las recomendado, los recomendados para Twitter para esta, para esta semana son. Eh, esto va a aparecer en nuestra cuenta Twitter. Por cierto, la cuenta Twitter, cómo está avanzando, dándole para adelante y para adelante y para adelante. Y muchachos, cómo la atacan. Y ahí vamos. Ahí vamos. Vamos en, en YouTube. Yo les pido a todos, y suscríbanse a nuestro canal en YouTube, para nosotros multiplicar las la salidas hacia afuera. U suscríbanse a todos nuestros canales. Odise, YouTube, VK, Facebook. No, yo, yo tengo dos cuentas de Facebook. Una de más de 5 mil y pico de, de amigos y una que tenía yo aparte. Las dos las tengo funcionando. Las dos Facebook, las tengo funcionando. Bien vamos con las recomendaciones en Twitter. Son eh, Monagas Ben, Romina Pérez 75, José Rafael Benk 2, Acos Leyet o Acos Piso Leyet, Jesús BR 68, 79, 95, 23, Iraido Ramón, Francis 46058739, Patria Piso Te amo. Y Igombill, así que B-I-L-L-J, Jorge Ro 501-528, esos son los recomendados para, nuestro, recomendados para Twitter, y los recomendados en Instagram son Jesús Jiménez 4545, Rosario.Ramírez.5855, Eder Ortiz Flores, Egle.peyres.8, Carmen Jiménez Cis 09, Torrealba.neli, Ángel Herrera 2015, Manuel Atesio, Atesio, Manuel Atesio, y Campos Doris 789 y Carleón o Carleón, Carleón 89. También va a ser anunciado por nuestra cuenta, va a ser este, colocado en nuestra cuenta de Instagram, ya fue publicado en la ay ya tan rapidito en nuestra cuenta de Twitter están los 10 recomendados de Twitter y estaría esperando a ah, María Alejandra también me dice efectivamente que están listos colocados en Instagram vamos a ver por acá, un momentico aquí están los 10 recomendados en Instagram los tenemos acá los 10 recomendados en Instagram. Y por acá tenemos los 10 recomendados en Twitter. ¿Eh? A construir la trinchera, compañero. A construir la trinchera. Por todos lados. les recuerdo, miren. Yo necesito que se vayan... Si ustedes supieran el trabajo que da, mete todo el video de la hojilla cuando yo salgo de aquí ahorita. No lo digo para lástima, pero coño. Sí, sí, sí. Porque tú sabes que tenemos dos grabaciones. La grabación que sale por BTV, ¿verdad? Y una grabación que sale por acá que es en HD. Esa grabación HD nosotros la trasladamos a, la, a los canales. O sea, no solamente que salimos por Venezolana de Televisión, por RNB, por ANTV, por Intercírculo. Un, un saludo a la, a la gente de allá de, de Canarias y España que nos ven por, por intercirculo.tv, sino que el esfuerzo que hacemos. Mire, yo no duermo hasta que no termino de montar todos los videos. ¿Me lo creen? Hasta que yo no termino de montar el último video. Empiezo por YouTube. O sea, yo agarro, popa, le pongo los perolitos, todo esto, para que la gente se inscriba. Meto el primero que grabo es YouTube. El segundo generalmente es BK, que es el Facebook ruso. Tercero el Facebook, pero toda a la vez. Tercero a la vez. ¿eh? A mí me entregan acá la grabación. Y prontico, vamos, estamos, estamos trabajando duro para empezar a salir en vivo. Así como sale Diosdado, así como sale... Incluso Diosdado está saliendo sus ruedas de prensa. <coughs> Perdón. Sus ruedas de prensa Diosdado las está dando en vivo y por, por el canal. Por el canal de del Mazo. Yo... yo Espero lograr eso. ¿eh? Espero lograr que nosotros transmitamos en vivo por YouTube, por BK, por Instagram, por Facebook, por, por Odise, que también lo, lo, lo coloco. Todos esos canales que ustedes ven ahí, denle ahí suscribirse. No me cuesta nada, miren. Pim, pum, ahí. Y suscríbase, de verdad. Hace falta para uno poder ir avanzando y las transmisiones en vivo, pronto. ...pronto, nos ha costado, ¿viste? Nos ha costado, porque lo hemos, hemos ido haciendo poco a poco... Pero, ...pero prontico, a salir... ...a salir en vivo también por Instagram... ...salir en vivo por, por, por TikTok. En TikTok tenemos un movimiento, pero durísimo... también como me atacan en TikTok. Pero en TikTok tenemos una, un movimiento extraordinario. En, en Instagram tengo, tengo un movimiento muy bueno... ...pero sí les pido... Aquí, aquí abajo, mira, ahí, ahí, ahí. ojalá, este, para acordarme a qué hora fue. ¿Qué hora es? Como 10 para las 11. Ajá, para que le dé aquí, de acá, o aquí en el centro. Aquí, la, Dale suscribirse. Bien, ahora vamos a ver algún tema que bien interesante, que es la desdolarización, que ya es evidente. Eh, últimamente ustedes ven que yo no saco videos de negocios.tv. Están desesperados también, usted. Ellos tanto estuvieron amenazando y diciendo que Estados Unidos tenía hundida a Europa, porque ese es un canal de negocios de Europa, que ya últimamente pareciera que les advirtieron, no, ustedes no pueden seguir diciendo que se va a caer la economía europea. No, es que ya la economía europea está caída. ¿De qué van a depender ustedes de Wall Street? Wall Street está caído. Todo el capital especulativo globalista está, está cayendo en Barrena. Y ustedes lo saben. O sea, empezar a tratar de, de manipular las cifras. Ya, come, ya, yo antes me metía en negocio ustedes porque por lo menos eran críticos, ya dejaron de ser críticos. Entonces. Pero vamos a ver una. Este, hay gente que está haciendo opinión que para mí es interesante. Hay cosas que no comparto. Pero hay opiniones en relación a economía que están muy bien, están buenas. Por ejemplo, están, vamos a un, a un caso específico: están atacando las cripto. Y están tratando ya ya de descalificar las cripto, de, de incluso hasta de ilegalizarla. ¿Por qué? Porque es difícil controlar las cripto. Y Bitcoin se ha ido disparando. Si tienes un mercado que esté errático, que tiene bancos que... Y ojo, pararon la quiebra de los bancos, inyectándole dinero, pero esa quiebra viene, y viene masiva. De hecho, eh, el Departamento del Tesoro le dijo a Biden... ...está bien, nosotros rompemos el techo de la deuda. Pero hay que recuperarse de ese, de, ese, de ese romper de techo. Pero resulta que estos necesitan dinero para armamento. Para entregárselo a las corporaciones de armamento que cada día chupan más dinero. Cada día chupan más dinero... Este, ...le van a van a, a, a echar mano de todo lo que sea este, toda ayuda social... ...es decir, que ¿en qué se está convirtiendo internamente Estados Unidos y Europa? En unos polvorines, polvorines. En cualquier momento esos pueblos se alzan, se alzan porque ya el, el descalabro que viene del año 2008... ...ya no lo pueden detener, le hacen maquillajes, ven cómo hacen... Tratan ahí, eso ha hecho que el mismo Bitcoin se fortalezca. Y el Bitcoin se va a seguir fortaleciendo. Y todas las criptos se van a ir fortaleciendo. ¿Por qué? Porque ese es un mercado anárquico. Y un mercado que no tiene control. El mercado de la, de la blockchain no tiene control. Y este, Wall Street no lo, puede, no lo puede hacer, no lo puede controlar. Vamos a ver lo de la desdolarización. Vamos a ver este video, bien interesante. Y el nuevo orden, pues, la, la posibilidad de una tercera guerra mundial. Rueda. Yo siempre, yo siempre me acuerdo de este libro, lo tengo de cabecera, de mi general en jefe, Vladimir Padrino López, que dice, la escalada de Tucídia hacia la tripolaridad. Ese libro. ¿Lo enfocaste, por favor, gracias? ¿Enfocaste el libro, Guerrero? Gracias, gracias. O sea, no están pilas allá la escalada de tus ideas hacia la tripolaridad. Es la trampa de tus ...ahora... Ahora, aquí pensando como los locos, pues. ¿eh? De verdad las fuerzas, las fuerzas económicas, las fuerzas vivas y todo esto. Me imagino que deben estar pensando en ver dónde se esconden, porque una. Eh, en una caída matando implicaría eh, involucrar también a las, clase, a las clases pudientes. ¿no? Vamos a hacer claro, una, una tercera guerra mundial tal cual como la, como la expresa que ya he hecho, de facto hay una, está avanzando, pero, pero no ha escalado, dice uno. Pero uno piensa que, sí de hecho es loco, pues, ¿verdad? ¿será que esos países, esos pueblos y... ...los sectores conscientes... Oye, ...vamos a vamos a ingenuos... ...y los sectores conscientes de cada uno de estos países... ...en fuerzas armadas... ...en... en, en sector militar, sector político... ...sector este, económico... ...habrá gente ahí que esté pensando en parar una... ...eso que es la trampa de Tucídides... ...que es este, un imperio cayendo y, y cayendo y muriendo... ...muere matando... ¿Se irá a dar? No lo sabe, ¿no? En este libro, de... tranquilo, no, no lo vamos a enfocar. En este libro, es según como lo muestra mi general en sus conclusiones, mi general padrino, y no, no me traje los lentes, qué horror, no me los traje, pero bueno, no importa, vamos a tratar de leer. La confrontación final entre China y Estados Unidos es inevitable. En tanto y en cuanto todas las condiciones objetivas están dadas para el estallido de la Tercera Guerra Mundial, solo que se ha pospuesto producto de la pandemia en las elecciones presidenciales norteamericanas. Ante la única sensata posibilidad de una salida negociada, esta conclusión todavía no se ha cumplido, pero está en agua. ¿Mm? Dice, la pelea es por conquistar principalmente el supercontinente que conforma Eurasia, el Herland, y el Rimland, como una zona pivote para controlar el planeta. Pero esta vez no se trata de la gobernanza, sino de acaparar los mercados. El objetivo consiste en colocar... Yo, ojo, esto, esto lo escribió mi general padrino el año pasado, si no me equivoco y creo que tiene más de un año mi general Padrino lo escribió hace más de un año a ver si tiene por aquí el, la fecha de, de edición de este libro 2020, hace tres años escribió este, mi general Padrino este libro y esto está fresquito Dice, la lucha por los mercados la protagonizan dos empresas que se corresponden a los modelos políticos y económicos de ambas potencias enfrentadas. El GAFAT de Norteamérica, la privada, y el Huawei de China, estatal. Vamos a quitarle el GAFAT, vamos a quitarle lo, la, las empresas, y es eso. ¿eh? China, para lograr dicha conquista, ha diseñado proyectos nuevos bajo la férula conceptual de la primigenia ruta de la seda, destacando la que ha denominado Made in China 2025, fecha que impone a su vez como meta para obtener y lograr dicho propósito. La ruta en sí es la más agresiva y costosa de ellas, por su doble propósito de llevar mercancía y traer petróleo, One bell, one road. Es lo que va del océano Pacífico al Índico. Estados Unidos, por su parte, pone todo el empeño en una contraofensiva de contención para impedir que el agigantado dragón euroasiático lo logre a riesgo de perder su larga hegemonía imperial en el mundo, que ya la está perdiendo. Ya le he dicho con los Brick la perdieron. De tal manera que no y a medida que van cometiendo más errores, más van perdiendo. Lo que pasa es que hay en la cabeza de estos señores. ...que hay allí en la cabeza. Las piezas de ajedrez... ...perdón, de tal manera que la escalada de este conflicto... ...es bifronte... ...por cuanto se confronta en dos planos... ...uno multidimensional... ...no convencional de quinta generación... ...desarrollado principalmente en el espacio continental de Eurasia... ...y el otro con propen, preponderancia militar... ...en la zona marítima conceptualizada como Índico Pacífico... ...Taiwán... ...el conflicto de Taiwán. ¿De qué libro está...? Este libro fue escrito hace tres años. Las piezas de ajedrez están prestas al juego. La India tendiendo a moverse en vertical para lograr crecer y cuando llegue su turno poder retar a China lo dificulta. ¿Qué lo hacen en horizontal? ¿Verdad? Rusia es el alfil que se mueve en diagonal con la posibilidad de influir hacia ambos lados. Por eso es la pieza clave de esta partida. Ya saben para dónde está influyendo. La ecuación es muy sencilla y la podemos resolver coloquialmente. Ni China ni Estados Unidos pueden avanzar completamente en sus planes sin contar con Rusia. De manera que cuando se sirva la mesa, obligatoriamente tendrá que haber tres platos y tres juegos de cubiertos. Ante el escenario de un hecatombe, los circunspectos privarán en la salida negociada donde la resolución del conflicto vendrá dada por una repartición a tres. En tal sentido, el nuevo orden mundial será tripolar. China, Estados Unidos, Rusia. Excelente libro. La escalada de tus Eso lo cargo aquí, no lo dejo. No lo dejo que me lo muevan de ahí. Excelente. Ahora vamos, ve, vamos, vamos para lo que están haciendo ahorita, que esa es otra de las torpezas que están cometiendo Occidente, en este caso, Estados Unidos, Europa, que es la censura ya descarada de los medios de comunicación. Entonces hay un trabajo que dice así, se dice así, ve, para todos ustedes, camaradas que nos están viendo en Hojilla, dice así, el problema es no saber, escuchen bien, vean bien esta frase. El problema es no saber que tú no sabes lo que está pasando. Lo repito. El problema es no saber que tú no sabes lo que está pasando. Vamos a ver las ruedas. El problema es que tú no sabes que no sabes lo que está pasando. Repiten mensajes idénticos. No solo controlan el contenido de las noticias, sino que dictan de qué se habla y de qué no se habla. En el libro Manufactura el consentimiento de Noam Chomsky se habla sobre una teoría de los medios, sobre cómo los medios realmente son un gran aparato de manipulación para hacerte pensar que lo que te conviene es lo mismo que le conviene a la élite poderosa que domina el mundo. Noam chomsky parte a los consumidores de contenido como dos grandes grupos. Hay un 80% de la población que realmente difícilmente van a cuestionar aquello que reciben como información de los medios formales. Esta es la gente manipulable, pero bajo un modelo democrático, esta base, 80%, susceptible a los métodos populistas de comunicación, son los que realmente acaban siendo determinantes para la manera en cómo se trabaja en la democracia. El otro 20% es la élite, son los pensadores, los escritores, escritores, los políticos, la clase educada, los líderes de opinión, pero ellos también juegan un papel al modificar los patrones de consumo de información e incluso las opiniones del 80% altamente manipulable, que la mayoría de la gente cree que es parte del 20% y raramente lo es. Hay una creación de contenido consensual o de alguna manera planeada que se hace en la elite de los medios y poco a poco eso se va distribuyendo, multiplicando y replicando hasta llegar a los medios más chicos, a los medios más locales, hasta las plásticas de WhatsApp de tus tías, pero todo es un discurso que está articulado desde un pico de la pirámide y poco a poco se va replicando. Repitiendo palabra por palabra aquello que se les escribe desde arriba, desde el pico de la pirámide, para que se replique y se contextualice para el otro 80% que son los, los participantes democráticos. Esto juega un papel interesante también para la manera en cómo nos relacionamos con nuestra propia historia, porque hoy en día los medios funcionan como un tipo de archivo compartido histórico y cultural. Hay Mucha gente que se refiere a periódicos famosos como el New York Times, como si fuera una foto fidedigna de la verdad. Pero lo que olvidamos es que realmente los medios no son imparciales. Equivocadamente hay gente que dice que los medios de comunicación son un tipo de cuarto poder, pero hay una gran diferencia. Los primeros tres poderes son poderes públicos. El cuarto poder es realmente un poder privado. Los medios, en su mayoría, funcionan realmente como empresas. Tienen que hacer reportes de resultados, tienen inversionistas, tienen valor de acción y tienen rentabilidad. Esta lógica, la rentabilidad, aplicada a la manera en cómo funcionan los medios, distorsiona, pervierte y modifica nuestra relación con la información. La hace incapaz de ser imparcial. Un periódico no puede hablar en contra de aquello que lo permite existir. Un periódico, antes de ser periódico, un canal de televisión antes de ser canal de televisión, primero es una empresa, primero tiene que ser rentable. Tiene que poder continuar existiendo. Si imagínense lo conflictivo, lo paradójico que es que nosotros vayamos a ver archivos históricos de periódicos que son empresas con el motivo de la ganancia, patrocinadas con empresarios, CEOs, mesas directivas e inversionistas y lucemos como la verdad de lo que sucedió ayer y hoy. Esta lógica de la ganancia no es realmente buena o mala, atraviesa las personas que trabajan en estas empresas de medios. No es que la gente sea mala o quiera mentir o quiera engañar, hay un filtro natural en este proceso POR LA PROPIA RELACIÓN QUE TIENE COMO MODELO DE NEGOCIO EMPRESARIAL Y EL TIPO DE CONTENIDO QUE SE PRODUCE COMO UN RESULTADO. SE DICE QUE EL MEDIO OPERA CON CINCO FILTROS. PRIMERO, ES QUE TENEMOS QUE PENSAR EN LOS MEDIOS COMO EMPRESAS, QUE TIENEN DUEÑOS, TIENEN INVERSIONISTAS Y TIENEN QUE DECLARAR GANANCIAS. Y BAJO LA LÓGICA DEL CAPITAL, todo es secundario a la declaración de ganancias. El segundo filtro es que todas las empresas de medios de alguna manera funcionan con anunciantes. El verdadero cliente de los medios es el anunciante, son los patrocinadores. Nosotros, los que consumimos información de periódicos y noticias, no somos el cliente, nosotros somos un producto. Nuestros datos, nuestra información y nuestras preferencias se venden a los anunciantes para que hagan anuncios más específicos que lleguen directamente a nosotros y a nuestros intereses. El tercer filtro es la elite mediática. Los líderes de opinión que funcionan dentro de los medios que enmarcan la pauta narrativa de qué se puede hablar, qué no se puede hablar, cuáles son los temas importantes, cómo se hace el encuadre de estas noticias de las que vamos a platicar y cuál es el ángulo a través del cual nos vamos a acercar a estos problemas. Estas elites mediáticas además lo que hacen es que cierran la puerta a todas las voces que son divergentes, subversivas o que son de alguna manera contrarias a la postura de poder que normalmente se hacen los medios tradicionales. El cuarto punto importante para la manufactura del es la censura. Tal cual, más allá de solo manipular, distorsionar y encuadrar diferentes las noticias, hay algunos temas de los cuales simplemente no se habla, llegando al punto de restricciones legales para que no veamos algún ángulo específico de lo sobre lo sucedido o algún evento histórico que es importante para nuestra memoria histórica. El quinto punto que es importante para la manufactura del consentimiento es la creación de un enemigo en común. Es muy normal que algunos medios con algún bias ideológico específico traten de hacer una convergencia de un solo enemigo, no simplifica la narrativa. Porque imagínate lo difícil que es explicarle a la gente la complejidad del cambio climático o la complejidad del riesgo ambiental en el que estamos viviendo. Es mucho más fácil decir que el verdadero enemigo es tu responsabilidad individual. Y si tú tomaras buenas decisiones, no habría ningún problema en el cambio climático. De hecho, la idea principal de la manufactura del consentimiento, como lo ponen en el libro, es hacer que la mayoría ignorante piense que por voluntad propia está de acuerdo con la minoría dominante es sembrarnos la semilla de que las ideas son nuestras. Es tomar estas palabras como significantes, estas frases de microondas, como un pensamiento prearticulado, sin que realmente nosotros hagamos el proceso de argumentación, y pensar que la idea es nuestra. ¡Democracia! ¡Honestidad! Y después ver un político en la tele que nos promete resolver ese problema con un enemigo en común, con un encuadre conveniente, escondiendo sus intereses económicos, y todavía tenemos la soberbia de decir, estoy de acuerdo con él, porque pienso igualito que él. Esto va de nuevo eh, en directa oposición con la idea de que los medios acaban funcionando como un contrapeso para la corrupción política, que la libertad de los medios es importante porque contrarrestan la corrupción, cuando no... Realmente lo que está pasando es que hay una lógica por detrás del propio funcionamiento mediático, que es la lógica del capital que es la lógica del interés financiero. Y esa lógica, aunque es muy silenciosa y muy sutil, dobla la mano de todas las decisiones que se toman dentro de un medio y acaba perpetuando las condiciones materiales que la permiten y la producen. Entonces, cuando les hago este mensaje, les quiero recordar que lo peligroso de esto no es que no sepas lo que está pasando, sino que la gran mayoría de la gente ni siquiera sabe que no sabe lo que está pasando. <risa> Yo le dije, antes de pasar el primer video, este segundo video, de, donde aparece este camarada, que él es muy bueno, haciendo análisis, muy bueno. De hecho, hay un en, en el de, de, de, de en el de desdolarización, él advierte que en este, digamos, nuevo orden mundial, nosotros tenemos que terminar siendo participantes y no... ...seguir este, con la tónica de un hegemón imperial... ...que se monta en, la, en, la, en esta nueva etapa mundial... ...un nuevo orden... ...y nosotros sigamos siendo... ...esclavizados. ¿Eh? Bien, está bien. O sea, él hace análisis, pero en líneas generales... ...por ejemplo en este caso, para mí... ...es una crítica constructiva... Me parece que está contextualizado. En el sector de periodismo este, y medios de comunicación. Porque es verdad, una, eh, un, un, un medio de comunicación, antes de ser medio de comunicación, es empresa. ¿Eso es cierto? Es un es, un, es un, una empresa que genera dividendos, genera dinero. Pero es que eso va más allá. También... Esa empresa obedece intereses. No es solamente el hecho de ser empresa y generar ingresos. O sea, pues si, si eso fuera así, fuera simple, ¿Ah? fuera muy simple que tú agarres y generas ingresos y, y, y yo quiero seguir generando ingresos, así sea mintiendo, teniendo un medio de comunicación. No, es porque yo miento. El tema de fondo son los intereses y el tema de fondo es la participación de esos medios de comunicación en la dictadura del hegemón imperial. Eso es más grave. Recientemente, a mí me pasaron a un, eh, un analista mexicano que yo, las veces que lo veo, me lo rechazo. Él una vez fue entrevistado, él fue entrevistado, no recuerdo el nombre, le dicen, creo que es Ri, por sea, un mexicano. ...y fue entrevistado por un señor que tampoco... ...yo siempre lo critiqué por aquí... ...y afortunadamente lo sacaron de HispanTV TV... ...que se llamaba Roberto de la Madrid... ...creo que se llama, ¿sí? Y yo siempre veía... ...más o menos este tipo de opinión contextualizada... ...es decir, contextualizado es que nosotros tenemos que obedecer... ...a ciertos parámetros... ...diplomáticos, lo digo así entre comillas... ...en las respuestas que damos, ¿verdad? Y... Pareciera, más bien, que el, el sistema, pequeño burgués, nos ha obligado a ser muy comedidos. ¿Qué pasó? Ajá, a ser comedidos. Nosotros hemos sido obligados a ser comedidos en cuanto a, a las respuestas ¿Por qué? Porque podemos ser acusados de intolerantes, podemos ser acusados de... de ¿Cómo se llama? De, de grosero. La grosería no necesariamente es el, la grosería implícita, sino que somos groseros porque respond, somos respondones, oportunas, porque estamos diciendo la verdad. Lo que hizo Chávez, pues. Cuando Chávez llega y se pone en todo el. En, en, digamos usted en el pináculo, pues, de las. de las Naciones Unidas, se coloca allí y dice, así con todas sus, con todas sus letras, estuvo el diablo aquí. Huela, sufre todavía. Hay mucha gente que no le gustó eso. Porque ah, eso fue una grosería por parte de Chávez. ¿Por qué? Porque se estaba transgrediendo esa, esa diplomacia política que el imperialismo disfruta, ver este, que se respeta incluso por... Ah, nos vamos a un pase y ya seguimos hablando. Vamos a un pase a prensa de inmediato. Gracias, Mario. Así es. De inmediato nos trasladamos al helicoide con nuestro compañero Roger Villegas. Él tiene importante información que compartir con nosotros a propósito de las acciones que lidera el presidente de la República, Nicolás Maduro, en contra de la corrupción. Recordemos que he dado detalles los últimos días y ya está listo nuestro compañero Roger. Te escuchamos. Buenas noches. Saludos, amigas y amigos de Venezolana de Televisión. En efecto, a esta hora se realiza una nueva audiencia. ...de presentación de detenidos y es que precisamente la Policía Nacional contra la corrupción... ...ha capturado a tres nuevos ciudadanos que presuntamente estarían vinculados... ...con graves delitos de corrupción en el contexto de la trama de PDVSA, Cripto y Cartones de Venezuela. Sus nombres son los siguientes. Se trata de Ismel Romer Serrano Flores quien ocupó importantes cargos en el gobierno nacional, entre los que destacan vicepresidente ejecutivo de Petróleos de Venezuela en el área de comercio y suministro. Departamento encargado de la distribución de la gasolina y el gasoil. Fue secretario general de gobierno del Estado de Aragua. Serrano también ocupó los cargos en la Corporación Venezolana de Guayana, en el área internacional, y fue presidente del Fondo ...de protección social de los depósitos bancarios Fogade. El otro imputado se trata de Salem Hassom Atrash, presuntamente vinculado a la trama de PDVSA Cripto. Y en breves momentos se tiene previsto que también se realice la presentación de Leonel Jesús Azuaje Urrea... ...presuntamente vinculado a la trama de corrupción Cartones de Venezuela. Recordemos que estas audiencias eh, se realizan precisamente en el Tribunal Especial en materia de antiterrorismo y corrupción. Cabe destacar que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, hace breves momentos eh, tuiteó a través de la red social Twitter que hasta la fecha eh, son 80 los privados de libertad, para un total de 20 órdenes de aprehensión por ejecutar y 172 allanamientos que ha ejecutado en el contexto de la operación Caiga a quien Caiga en estos delitos presuntamente de corrupción que se están imputando a estos tres ciudadanos el día de hoy. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro ha sido enfático y es quien ha liderado. ...toda esta operación en contra de la corrupción y ha dicho que se va a aplicar todo el peso de la ley... Y precisamente también ha dicho que se van a recuperar esos recursos que fueron apropiados de manera ilegal... ...presuntamente por estos ciudadanos. Nosotros vamos a estar acá para llevarles toda la información, recordemos que aún falta uno de estos ciudadanos... ...que presuntamente estaría vinculado a la trama de corrupción, cartones de Venezuela... ...en este momento a través de las pantallas venezolanas de televisión se está desarrollando la audiencia de presentación de estos otros dos funcionarios, recordemos y repetimos para toda la audiencia venezolana de televisión, Ismel Romer Serrano Flores y el otro imputado por la trama de PDVSA Cripto, Salem Hausum Atrach, presuntamente por la trama de corrupción PDVSA Cripto. Es la información que nosotros podemos aportar desde acá, desde la audiencia de presentación en el Tribunal Especial de Antiterrorismo y Corrupción y con ella retornamos al el contacto informativo. Adelante. Agradecemos a Roger Villegas por la información. Allí tenían entonces los detalles. Son tres nuevos imputados que se presentan esta noche en el helicóptero de acciones en contra de la corrupción. Con esta información volvemos el pase a la hojilla con Mario Silva. Gracias, Josmari. Mari. Van 80. Más de 172 allanamientos Mañana estarán, mañana saldrán, hablarán, lo que se aprestan Y tiene que ver con lo que estoy hablando ahorita, para que sepas ¿no? Estaremos pendientes, no sabemos si van a, a dar otro, otro pase al helicoide Vean. Entonces, le decía yo que esa, eh, digamos, eh, acusación de la que nos hacen, siempre nos hacen a nosotros porque asumimos una posición grosera, es decir, cuando respondemos y respondemos con absoluto derecho, ¿sabes? Entonces, yo escribí algo en Facebook, que hoy se lo leía a Carola y se lo leía a, a los compañeros ahí en Diputados. Estuvimos hablando y quería leerlo. Dice así, intolerancia o mojigatez política. No es la primera vez que veo reacciones de asombro ante opiniones descarnadas que pocas veces y con todo derecho responden a la agresión permanente del poder dominante. Y es que pareciera que el revolucionario está obligado a ser comedido, incluso apocado e infantilmente diplomático cuando responde a un ataque por el temor a ser juzgados de intolerante Perdón, por el temor a ser juzgados de intolerante en nuestras propias filas. No es la primera vez que voceros o líderes rusos, bielorrusos, chinos, palestinos, iraníes, sirios, africanos, cubanos, nicaragüenses, venezolanos, entre otros, que representan a pueblos en rebelión contra el poder hegemónico imperialista, deben abordar temas espinosos con una sutileza suicida para evitar no solo el ataque y la arrogancia del asesino imperial, sino que también debe medirse ante la opinión de aquellos factores que ven la política como un acto de negociación permanente para sobrevivir y evitar los conflictos que a la postre no podrán evitarse. O somos groseros o somos pendejos. No son pocas las víctimas, torturados, desaparecidos, asesinados, enajenados, empobrecidos, esclavizados, invadidos, explotados, jodidamente agredidos en el mundo. Genocidio y pobreza, explotación y pobreza, invasión y pobreza no son simples sinónimos o adjetivos o ecuaciones para la retórica, no. Son hechos fácticos, están allí manchados de sangre, vestidos de muerte. ¿Cómo debemos responder? ¿Acaso existe alguna norma de etiqueta para responderle a la agresión de siglos? Actuamos de acuerdo a lo que ha establecido el enemigo en el campo de la diplomacia. Mientras en la sombra, el asesino imperial disfruta de su crimen. Obedecemos... ...y acatamos las normas civilizatorias que nos han impuesto desde el centro del poder económico... ...y nos arrastran a avergonzarnos de nuestros orígenes, de nuestra historia, de nuestra cultura... ...de nuestras costumbres, de nuestros ancestros, porque según ellos no somos civilizados. Me detengo ahí. Es más o menos lo que pasa con nosotros los chavistas, pues. Para los... Eh... Enfermos mentales de la oposición golpista, nosotros somos chaburros, somos bestias, somos, somos un animalito y una, una especie en, eh, al que, a la que hay que extinguir. Y resulta que somos una especie ahorita en, en crecimiento, ¿no? Pero para ellos es una especie que hay que extinguir. ¿Por qué? Por eso, por su altanería, por ser un cuero seco. ¿Mm? Lo que está pasando ahora, ahora mismo, nosotros no ocultamos... ...y enfrentamos, o sea, la enfrentamos con todo el poder de la ley... ...enfrentamos la corrupción. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen desde la oposición? Siguen atacando. ¿Atacando por qué? Porque hay que extinguir, hay que acabar... ...hay que derrocar a la revolución bolivariana. ¿Y nosotros tenemos que quedarnos callados? Dice, la consecuencia más fatal... ...de esta timidez y mojigatez política es la imposición de divisiones y subdivisiones de los pueblos. Entiéndase, divisiones y subdivisiones. De los pueblos que asumen como muros infranqueables sus diferencias culturales. Que les convierten en diferencias de progresos o retrocesos civilizatorios. Sin acabar de entender qué tan jodidos están aquellos como estos perdón, sin acabar de entender, que tan jodidos están aquellos como estos, como todos. Dice, adivinen quién inventó toda esta mierda que nos diferencia y evita que veamos al enemigo común. Cuando Chávez estuvo en el... Cuando Chávez estuvo en, en la ONU, o por ejemplo, voy un poco más atrás, cuando estuvo en... En Argentina que gritó alca, alca, al carajo, todo el mundo lo veía como de grosero. Y una de las cosas que nos ha diferenciado de la hipocresía política, de la hipocresía golpista, de la hipoc hipocresía de aquellos que en privado dicen y piensan y planifican cómo nos van a exterminar, es que nosotros decimos la verdad esa es la gran diferencia y vamos por toda la calle del medio lo que se está haciendo ahora mismo ¿eh? por eso quería leerles esta parte porque a veces vemos a gente que es muy buena haciendo análisis este español y el mexicano muy buenos haciendo análisis de hecho hay unos análisis ahí que me llamaron poderosamente la atención pero así como tú sabes cuando tú ...ves un, un helado de crema o una merengada... ...está en la cremita nada más... ...no papi, busca el fondo... ...claro... ...si tú vas a hacer análisis contextualizando una... ...digamos, o, o, o separando... ...en este caso a los medios de comunicación privados... ...a los medios de comunicación pues... que lo hegemónico ...poniéndolos como algo privado... ...que solamente quieres ganancia... ...no, no, solamente ganancia... ...no... ...ellos están aliados al imperialismo norteamericano... ...porque lo que quieren también es el poder. Y quieren vender esa ilusión... ...de que el poder que ellos quieren ejercer... ...es el mejor. No importa que, que tú... ...pierdas todo tu dinero... ...no importa que tú... Te, ...te arrastren a lo peor de la... ...por ejemplo lo que está pasando en la calle de Filadelfia en donde andan como zombies con, el, con, con, el, con la droga. Porque están tratando de destruir el alma, el espíritu del pueblo norteamericano. ¿Con qué con la droga? Los chinos hoy decían en una declaración, el, el, un vocero de, del gobierno chino decía que Estados Unidos consume el 80% de la droga mundial. ...80% no es poca cosa... ...de la droga mundial... ...¿saben? ...de toda la que se trafica... ...consume... ...o sea, lo que ellos hacen... ...con su pueblo... ...no es solamente los experimentos que hacían antes... En la, ...antes de la segunda guerra mundial... ...y antes cuando experimentaban con su propio pueblo... ...armas nuevas... ...el, el proyecto MK Ultra, por ejemplo... ¿Mm? ...sino es lo que están haciendo con su pueblo para poder debilitarlo y que no tenga la conciencia suficiente como para levantarse. 80% del consumo de droga. De toda la droga mundial. Eso se dice poquito, pero es bastante. Sus ataques... La DEA, por ejemplo, está hiper recontra cuestionada. Pues. La DEA está involucrada en los carteles de... de... ...de Colombia, está involucrada en los carteles de, de México... ...está involucrada en los carteles de Centroamérica... ...está involucrada en los carteles de Asia y arriba, hacia Afganistán. La DEA. ¿Por qué? Porque hace negocios con eso. Obtiene recursos para poder eh, financiar golpes de Estado en el mundo... ...obtiene recursos a través de la droga. Así es como se maneja. La DEA, la CIA... Los órganos de inteligencia y son los que mantienen el estatus de esa American Dream que se terminó hace tiempo. Hace tiempo. Vamos ahora con el censura. O sea, no le llamemos no le llamemos censura, no le llamemos democracia, llamémosle dictadura. Guerrero, por favor, quiero que ponga a tiro, porque es el último video que vamos a pasar esta noche, el video ocho que oculta Blinken? Pero primero quiero hacer un comentario. Ve bien. Yo quiero hacer una observación y de verdad la hago con, con todo el amor del mundo. Pero vengan acá. Ustedes se han metido en TikTok, ustedes se han metido en Facebook, ustedes se han metido en todos lados, hasta el mismo Twitter. Y hay imágenes que rayan en la pornografía. ¿Sí o no? Respondan. Responda honestamente, ¿hay o no hay imágenes que rayan en la pornografía? Baile, eh, chat privado, ponga el dedito aquí y verá más. ¿Sí o no? En Facebook, pues, bailes, este, cómo se llama, desfiles de moda, que rayan en la pornografía. ...bueno, a mí me parece que son muchas artísticas, ¿no? Pero, pero rayan en la pornografía. El otro día a mí se me ocurre hablar... ...sobre los pueblos originarios... ...en Facebook, sabes En Facebook. Y coloqué una foto de nuestra etnia Pemón. En donde, por supuesto, aparecen las indígenas... ...como van vestidas en la etnia Pemón. Desnuda. O sea, con su bayuco nada más. Ajá, pero este, la parte de arriba abierta, o sea, una foto hermosísima de nuestra etnia Pemón. La coloqué allí. ¡Pau! Me cayó una, una advertencia de Facebook que yo estaba poniendo material pornográfico. ¿Yo, coño, material pornográfico? Yo lo que puse fue una foto de la etnia Pemón. Bueno, y aparece advertencia tal, tal. Y me puse a hacer todo el proceso de reclamo. Que, por cierto, no me han respondido. Yo le dije primero que se viera una falta de respeto por Ah, porque te ponen allí. Esta foto, o sea, este contenido que usted colocó allí, que fue... Dice así, nosotros sabemos que usted se equivocó sin querer. No, no, yo no me he equivocado. Yo puse una foto que culturalmente es hermosa, que es nuestra etnia Pemón. Y a mí me la catalogaron de pornografía. O sea, es un insulto a nuestros ancestros, a nuestros orígenes. Es un insulto. Entonces, tú cuando vas haciendo la, la, el reclamo, tienes que exponer tus motivos de los motivos de que eso no es ninguna pornografía, eso sería atentar contra incluso los grupos étnicos en el mundo. O sea, hay grupos étnicos en el mundo que andan desnudos, sobre todo Latinoamérica, África, que andan desnudos. Entonces, ¿cuál, cuál es, el, o sea, ¿cuál es la, la, el morbo de una foto de esa? El morbo de una foto, por ejemplo, de nuestros ancestros africanos, de nuestros ancestros indígenas. En su estado natural, en tribus. ¿Verdad? En su estado natural. Ah, bueno, yo tuve que hacer la explicación. Y dicen, le enviaremos su carta a unos expertos que son sensores de Facebook. Y ellos determinarán si es o no es pornografía. Todavía estoy esperando la respuesta. Pero repito la pregunta inicial que hice para poder hablar de este tema de Facebook, que me, que me tienen en la cuenta con una advertencia, una. Pues dicen que es que yo me, me equivoqué sin querer, no, yo no me equivoqué sin querer, yo puse una foto, es más, de hecho, en mi reclamo, yo digo, no, es una foto de nuestra etnia Pemón, en Venezuela, como es también la foto que puede ser de cualquier etnia en, en el mundo, o sea, en, en Latinoamérica, en, en África, en, o sea, ¿por qué, por qué tema? O sea, cuál es la ¿cuál es la pornografía? ¿Eh? Todavía no me han respondido. Pero eso da cuenta de cómo es de hipócrita... Es, ...eso que yo he mencionado ahorita... ...de cómo es de hipócrita el mundo occidental... ...y cómo te trata de imponer unos parámetros de comportamiento... ...en donde ellos son los que salen ganando. Pues eso es igual que, eso es igual que, que, que recientemente llega a Estados Unidos y dice así... pues ...con todas sus cachazas, pues dice... Que si, que si nosotros metemos preso a Guaidó, que es un ladrón, ¿verdad? Que si nosotros metemos preso a Guaidó, ellos intensificarán su, su, sus sanciones. Entonces así, ya voy. ¿Y por qué? Si el tipo es un ladrón, está demostrado que es un ladrón, está demostrado que es un, que es un traidor a la patria, está demostrado, y hay muchos, pues todo, todo indica. En, en las averiguaciones que se están haciendo, todos indican que el tipo es, un, es una, una basura que vendió el, al, este, nuestros recursos, nuestro como monómero, el oro, lo entregó a gobiernos extranjeros y resulta que yo tengo que responder eh, diciendo no, yo no lo voy a meter preso porque él es protegido de Estados Unidos. ¿Qué vaina es esa? O sea, Estados Unidos, por ejemplo, hay un fiscal en Nueva York que él extraterritorializa, las este eh, las acusaciones no vale Estados Unidos que agarre y tenga que ver con su ley eso es su peo eso no tiene nada que ver con nosotros allá ellos igual pasa con lo, con lo de Facebook a mí me parece una hipocresía enorme verdad que tú veas incluso videos que son muy repito algunos bonitos muy artísticos todo lo que sean pero es muy cercano a la pornografía Ah, pero ellos no lo ven así. Ellos no lo ven así. Métanse en TikTok. Métanse en Instagram. Métanse en Facebook. Y van a ver este, lo que llaman ellos entretenimiento o cultura. ¿Qué cultura? Y van a ver ustedes cosas que, que están rayando en la pornografía y nadie dice nada. No les viene una advertencia en la cuenta. Ah, y yo pongo una foto, hablando de los indígenas, pero pongo una foto y me, me dicen, no sabemos que a lo mejor usted usted se equivocó sin intención. No, no, yo no me equivoqué. Yo puse una foto hermosa de nuestra etnia Pemón. ¿Por qué yo me voy a equivocar? Eso es pornografía. ¿Te fijan cómo, cómo el doble rasero del, de, la, del, de ese esa hipocresía civilizatoria ...muy parecida... ...eso es igualito que, que... ...de uno de estos dos camaradas que hacen crítica política y... ...que los he estado viendo últimamente... ...uno de ellos... ...prácticamente dice que lo, del, lo de la leyenda negra de los... del, del ...de la conquista... Eh, ...es un invento pues en contra de España. No, no, te estás equivocado hermano. Como también... Llegó, uno de ellos llegó a criticar a Bolívar, diciendo que Bolívar quería ser emperador de los países que liberó. No, no ¿Y quién dijo eso? ¿Y de dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? O sea, ¿qué, qué usted, ¿con qué papel usted sustenta lo que acaba de decir? Y yo le he respondido de manera muy educada. O sea, no he mentado la madre todavía, pero por ahí voy. Igualito con Facebook, igualito con ellos. Yo trato de responderle de la, de la forma más educada. Pero es la doble moral y es el doble rasero de la cultura occidental. Por eso decía yo que pues, nosotros no podemos seguir siendo mojigatos. Hay que contestar y punto. Contestar. Vean esto de Blinken. Blinken va a Japón. Y el señor habla de los bombardeos eh, que ocasionaron las muertes en Hiroshima y Nagasaki. Que por cierto, eso se, eso, ese aniversario se cumple en agosto, ¿no? Pero él lo mencionó en este viaje que él hizo a Japón. Eso sí, él agarró y dijo de la hecatombe, de lo que pueden llegar a ser los bombardeos con bombas nucleares y, y, y las pérdidas de vida. Pero se le olvidó un detalle. Que no dijo que Estados Unidos fuera el que ordenó el, el, el, el único bombardeo con dos bombas nucleares. Desde que hay bombas nucleares, el único bombardeo que se ejecutó fue ordenado por Estados Unidos. En contra de Japón. En contra de dos ciudades en menos de tres días. Vamos a verlo, Rueda. Esos son los datos que da la ONU, ¿sabes? Son conservadores. Se habla de 240.000 muertos entre Hiroshima y Nagasaki. 240.000. ...y más de medio millón de muertos... ...producto de la radiación... ...después... ...o sea que llega a la elevada cantidad de medio millón... ...todavía hoy... ...todavía hoy... ...hay efectos... ...de la radiación... ...en Hiroshima y en Nagasaki... ...hoy... ...en nacimiento genético de la gente que se salvó en los hijos en las generaciones todavía hoy y el señor blinken no se acuerda de eso sí. qué cosa no? el señor blinken o oh, como se me va a acordar yo de esas cosas pues, no él no, habla y yo pienso que el blinken tengo la impresión de que Blinken mencionó eso, más por hacer una amenaza de lo que puede pasar ante un bombardeo nuclear que por otra cosa. Y yo les voy a recordar algo, Les voy a recordar algo a todos. Esas bombas nucleares que estallaron en Hiroshima y Nagasaki son una nimiedad para las ojivas nucleares de ahora, que son hasta 100, 500 veces peores las de ahora ...que lo que fue la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Imaginen ustedes una guerra nuclear... ...una guerra con bombas nucleares, compadre. Nos acaba. Mire, antes de terminar, yo quiero que ustedes vean... ...hasta acá. Aquí están saliendo, aquí en este momento, aquí... ...están saliendo todas las páginas... ...todos los canales nuestros en YouTube... Odise, Beca, Facebook, Twitter, eh, Instagram, TikTok... ¿Ven? Fíjense que está aquí. el que está cayendo aquí ahorita? ¿Eh? Está cayendo aquí. <ríe> Lo van a ver en el, en el canal. Y no se olvide... Un poquito aquí... No cuesta nada suscribirse. Suscríbase. Suscríbase. No cuesta nada, no cuesta nada. Mira, dale bien con el dedito, ve ¿no? Lo que van a hacer es que van a estar viendo videos de la hojilla, videos video de, de este... Que a algunos les cae mal, a otros... Uno, uno no nace para semilla y, y ya yo hice una amenaza que no la voy a volver a hacer. Por ahí, mire, cuando yo tiré ese video en, en Twitter, que dije que si yo, Diosito santo, que yo estoy esperando que me, me cumpla con eso, que si yo me voy y le empiezo a dar la, las patas, no, no a todo pendejo, sino yo sé a quién, yo tengo una lista. Sí, entonces, <risa> primero cómo me respondieron, hay unos que se, se ofendieron, bueno, salme, huevón, que yo no sé qué, está bien, pero tranquilo, no te preocupes, yo no te voy a salir a ti, porque tú, tú. A, a mí esos que se pusieron así todo histérico, no, verdad, o sea, Pile pendejo, no, yo sé a quién le voy a salir, ya sé a quién le voy a salir, ¿verdad, camarada? Claro, va no, a salir un pendejo, ¿no? no un pendejo. pendejo en el momento que yo agarro el ligo <risa> a pegar el brinco, chicos. Claro. No no, no, no, no, no, no. Pero recuerden, suscríbanse. Facebook, Odyssey, YouTube, TV, BK, Instagram, Twitter, TikTok. No les cuesta nada. Suscríbanse. ¿Dónde es que iba a aparecer? Por para este lado, esa cosa. No sé, bueno, para uno de estos lados, creo que es para acá. Si no me equivoco, es para este lado. Clarita, chao, nos vemos el próximo sábado. de cristiano, yo no soy solo cristiano, yo soy un revolucionario y también soy marxista, asumo el marxismo.